recientemente en el anterior vídeo hablábamos sobre el chat gpt la inteligencia artificial los cambios que han llegado y también hemos hecho pues dos versiones de las tendencias en marketing tanto en b2b como en b2c en este directo ahora en, vamos a hablar vamos a hablar sobre los otros canales b2b los otros canales de marketing porque a veces se nos deja un poco se nos cuelga en el tintero pues los canales que de toda la vida han sido eh, fuente de empuje en todas las empresas que venden a otras empresas o profesionales que venden a otras empresas y hoy hablaremos de esos otros canales eh, algo que sirve tanto para el 23 como para el 24 como esperemos para el 25 y más allá de momento hablamos de otros canales mi nombre es Juanjo Amengual, estamos en directo en este canal, pero lo puedes ver en diferido. Eh, soy experto en marketing B2B y en LinkedIn desde el año 88 en comunicación y marketing y desde el 2007 gestionamos eh, leads y gestionamos posicionamiento para empresas en LinkedIn. Y hoy hablamos de estos otros canales. Antes que nada deciros que he hecho una prueba en chat GPT sobre, por ejemplo, eh, lo he visto en el otro vídeo, sobre cuáles van a ser los canales B2B para este, para este futuro, las tendencias y esta inteligencia artificial comenta que eh, en ningún momento comenta que LinkedIn sea para captar y eh, generar negocio, para captar leads, para captar prospectos, para posicionar una empresa, para tener más reputación, con lo cual todavía queda recorrido, aunque es verdad que la inteligencia artificial va a ir más allá. En este directo puedes comentar cosas y también, por supuesto, intentaré respondértelas. Eh, en referencia precisamente a ese vídeo anterior que hablaba sobre tendencias de marketing B2B, empresa a empresa 2023, eh, Melina me comentaba, Leo textualmente, bueno, pues hola Juanjo, ¿cómo estás? Primero quiero agradecerte de sus vídeos, ya que actualmente me encuentro realizando mi proyecto de texto para la carrera de publicidad, contenido, para planificar una campaña B2B. Sin embargo, Leo, el motivo por el cual escribo es porque no encuentro respuesta a una pregunta, y es la siguiente: ¿conviene pautar en medios tradicionales, medios off, para una marca B2B? En este vídeo se refiere al de tendencias. Habla de la multicanalidad y de los medios alternativos y mi duda es, ¿entrarían los medios offline en este tipo de estrategias? Entiendo que si lo vemos desde el lado de detrás de las empresas que están las personas viviendo su día a día, tendría sentido hacerlo, pero no tan excesivo como por ahí si lo es en una campaña B2C, ¿verdad? Bueno, pues Melina, ante todo, gracias por esa pregunta, porque es verdad que a veces eh, estamos demasiado hablando de marketing digital, etcétera, etcétera. Aunque yo evito apostillar el marketing digital, porque para mí el marketing es, es marketing en un entorno digital, voy a hablar aquí sobre los otros canales, que no significa que estén detrás ni delante, son otros canales en marketing B2B. Dicho sea de paso que el primer canal siempre es el comercial según estadísticas, la fuerza de ventas, el task force, el sales Development representative, como quieras llamarlo, el técnico comercial, etcétera, etcétera. Ese siempre es el primer canal, sigue siéndolo encima de otros. Pero aparte de los canales de este entorno digital, hay otros que a mí me gustaría destacar para... Que no es que estén en tendencia, es que siguen siendo la punta de lanza de las empresas que venden a otras empresas o de los profesionales que venden a otras empresas o profesionales. Y estos son los que, grosso modo, he ido recopilando. ¿no? Eh, están los canales tradicionales de prensa, radio, televisión y canal impreso, por decirlo de alguna manera. Eh, repasando brevemente, yo empezaría diciendo que el canal por el cual apostaría en B2B de esos otros canales es el de las relaciones públicas el ir a comer con un potencial cliente el ir a un evento de networking presencial es un canal importantísimo cuando no el más importante los eventos los eventos especializados la feria de tal la feria de cual hoy siguen llenándose. No tanto como hace unos años, antes de la pandemia, pero sí es verdad que siempre hay determinados eventos profesionales, casi todos cerrados al público o no, que son oportunidades importantísimas, tanto para tener un evento como para hacer una visita y gestionar eh, los contactos y los potenciales prospectos. Otro tercer canal eh, es la prensa. vale Vamos a dividir prensa en generalista y, pre y y prensa especializada, cada vez hay menos, pero en digital también te lo encuentras, no solo en papel. Entonces, el consejo siempre es, depende del chico el juguete. Eh, depende de la estrategia de cada empresa y de la empresa que tengas o de quién seas. Hoy la prensa escrita tradicional tiene para mí un hándicap. El hándicap es que mata moscas a cañonazos, estás pagando impactos por gente que no te va a comprar nunca. Eh, y luego el hecho de que todavía sigue siendo muy cara. Y además es un conglomerado de anuncios, etcétera, etcétera. Los branded content funcionan algo bien en el sentido de que el contenido patrocinado, pero quienes los hacen no sé por qué eh, intentan hacer publicidad en algo que es contenido que debería ser un contenido atrayente de mucho valor para el potencial cliente, pero siguen <ríe> encabezonados en hacer un branded content, un contenido patrocinado como si fuera pues publicidad y eso no funciona. La publicidad es rechazada de entrada. Pero aún así, los medios tradicionales, y hablo de la prensa concretamente, también tienen ese agujero de lo que es la prensa especializada, que es una oportunidad sin duda para poner ahí nuestro conocimiento. Es verdad que la gente lee menos y es verdad que hay un conglomerado de marcas que quieren apostar por estar ahí. Entonces, si tú abres un periódico de 40 páginas o 30, más bien 20 ahora, verás que en cada página, para que vean tu anuncio, entre comillas, o tu branded content, pues tienen que fijarse un tanto por ciento muy pequeño de los que están viendo ese, ese papel. Y es claro Ese es el único problema de ese otro canal que es la prensa. Antaño, otrora, un canal prioritario, hoy un canal totalmente secundario. Eh, lo mismo digo de la radio. La radio también mata moscas a cañonazos, no segmenta. O sea, tú estás pagando por una cuña, que además debería ser frecuente para tener algo de incidencia, y en esa cuña pues estás pagando un impacto a alguien que no es cliente objetivo tuyo. Una ama de casa, una persona que no te va a comprar jamás, en B2B, tus clientes tienen nombre y apellido en cuanto a sectores cargos y en cuanto a compradores entonces también matas moscas a cañonazos en ese aspecto aunque la radio puede ser sin duda un canal para tener más reconocimiento brand awareness de marca y por supuesto eh, para poder hacer lead magnet etcétera etcétera ¿Por qué no pero hoy así como está de barato el clic en muchos lados digitales esos dos canales han quedado desfasados en cuanto a lo que supone el precio por impacto que además no es especializado, y el precio por clic. Estamos en directo en este vídeo, en este canal, para hablar precisamente de esos otros canales. Y los que antaño eran canales prioritarios, hoy se han dejado de serlo y son otros canales. Otro canal interesante es la publicidad exterior. Y digo lo de antes, sigue siendo caro, carísima la publicidad exterior, las vallas, los opis, hacen brand awareness, pero en B2B, pues eh, bueno, puede ser una opción, determinadas vallas de señalización de dónde está la empresa y determinadas vallas para hacer un poco de branding y determinadas vallas para, hay que tener en cuenta siempre en, el, en la publicidad exterior que tenemos un, un eh, espacio limitado, que no podemos ponerse mucho texto, que no podemos poner nada de imagen entre comillas, sobre todo la publicidad exterior plana y que además la gente va en coche andando haciendo otras cosas, con lo cual el impacto real que siempre se ha vendido como tal es un impacto que pff, se deshidrata que no es impactante y sobre todo el precio de ese impacto evidentemente un mix es lo ideal pero ya que estamos en un mix hay que poder medir resultados y salvo quizás el marketing digital de la prensa especializada ni en radio ni en eh, por ejemplo vallas o policía exterior se pueden medir resultados reales es un poco un brindis al sol otros canales, pero pueden ser interesantes, claro, depende de la estrategia. Otros canales podría ser la televisión. Otro era el canal principal para antaño, un canal principal para, para poder hacer Brand Awareness y llegar a, a mucha gente. Pero hoy la televisión, pues eh, primero porque está denostada, la generalista ya no tiene las visualizaciones de antaño, no es ni de lejos el canal número uno. Y lo otro que decíamos es sigue siendo una manera de matar moscas a cañonazos. Cualquier vidente puede verlo y luego eso estás pagándolo y luego además eh, de eso pues sigue siendo elevado el impacto y elevado el clic y elevado todo lo que quieras hacer. Con lo cual son canales interesantes. Sí, cuando hablamos de televisión, de radio y de prensa no tiene por qué ser un contenido publicitario. Puede ser un contenido de una entrevista, por ejemplo, explicando las bondades de nuestra diferenciación o lo que solucionamos a nuestro cliente final, etcétera, etcétera. Y ya por último, porque no quiero alargar mucho, llevamos nueve minutos y yo creo que me marcaré este próximo año llegar al máximo de diez, por lo menos en estos canales, en este mundo que la tendencia es vídeo rápido y un minuto, dos, tres, cuatro, porque el consumo cada vez es más rápido. No sé yo si con tanta sustancia, porque lo difícil es resumir, pero es así. Pues me quedan segundos para explicaros otro canal importante que es otro canal dentro de lo que es el marketing B2B, que es, son los folletos, el buzoneo, el trabajar con cartas en papel, el trabajar con, con envíos de algo, de algo tangible en papel, como es una prueba o como es algo que, que llame más la atención, siempre es un elemento diferenciador. Por eso, la impresión en papel... Hoy que todos recibimos 800.000 emails, pero salvo del banco no recibimos ninguna carta, puede ser una opción para diferenciarse siempre y cuando la base de datos sea buena, eh, que las hay, y siempre y cuando el mensaje sea interesante para nuestro interlocutor para darnos a conocer. Y hasta aquí puedo leer. ¿Hay más? Por supuesto. Esto no son todos los que hay. Esto solamente responde a la pregunta de Melanie sobre qué otros canales, aparte del de tendencias, que por cierto, si estás en YouTube, voy a colgar aquí arriba, tendencias en marketing B2B para este 2023 que no mentaba a los canales tradicionales cuando, error mío, evidentemente había que mentarlos. Pero hasta yo, que vivo en marketing pensando en off y en online, pienso que a veces nos dejamos ir demasiado por la eh, las bondades de imagen de hablar todo de digital porque parece más cool, más guay, cuando hay canales tradicionales que en B2B son muchísimo más efectivos que hacer el idiota en TikTok. Y que conste que TikTok, yo tengo un canal en él, puede ser un canal interesantísimo. Pero hasta aquí puedo leer. Gracias por estar en este directo a todos los que habéis estado y si no, bueno, pues podéis dejar la pregunta aquí abajo, por supuesto, y la responderé, la iré respondiendo. Si queréis podéis suscribiros y si queréis podéis ver cómo generamos leads y posicionamiento en marketing B2B en B2Bpro.es o B2Bpro.es. Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing y desde el 2007 gestionamos leads y posicionamiento de empresas y profesionales en la red de LinkedIn. Nos vemos en otro vídeo. Dale al like, comenta lo que quieras y feliz día, feliz semana y feliz año, ya que estamos. Sea como sea, hasta la próxima. Chao.